Vamos a probar la última de en Hilaoi. La ¿Qué hace Shrek? Jugar. <risa> <risa> Funciona así. Debe hacer esa chut, sí. No sé qué tiene. Me lo que hace Ekarim cuando, cuando usa la doble. Me pinguea, cuidado el Ekarim. Uno que no tiene idea de cómo se juega hoy. Uy, este. Uy. What the fuck? <risa> oh no. Amigo, que buena que está la última de Zoe. Amigo, está buenísima con el Aoi. Pensé que iba a ser una mierda. What the fuck? fuck? Amigo, está rotísima. What the fuck? ¿Evil? No, amigo, está rotísima la ulti de Zoe Enemy Chaser. <risa> está muy rota esta última <risa> luna. Sir. Jamás pensé que iba a decir esto, pero la última llave para el Hoy está rota. Rotísima. Uh. ¿Sí? Ah, no, amigo, está muy buena Hasta ulti, pero la voy, boludo Está muy buena, boludo Eu, quiero volver a jugar con la ulti Eso, está muy rota